Sonside viene de un, de un proyecto a nivel nacional, precisamente este año se cumplieron 25 años. Llevamos trabajando en Canarias aproximadamente 10 años, afortunadamente ya disponemos de recursos tanto humanos como de ubicación, tenemos espacio donde desarrollar nuestras iniciativas y ahí estamos en una dinámica de, de atender a las personas sordosiegas mejorándoles su capacidad de autonomía. Asociación de Canarias presta servicios de guías e intérpretes en las islas eh, y servicios de actividades socioculturales adaptadas para las personas con sordo ceguera. No solamente trabajamos eh, la, la interpretación, sino también la movilidad. No solo desplazamiento, de llevarla de un lado a otro, un lugar a otro, sino explicar al entorno qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurre, qué situaciones se está dando, quién entra, quién sale. Pues un guía-intérprete básicamente ayuda a fomentar la autonomía de la persona, en este caso sordociega, pues dependiendo de las características de la persona sordo -ciega. ...en su día a día, en pues servicios... ...si necesita por ejemplo acompañamiento para ir al médico... ...para facilitar la comunicación... ...para que la persona sordociega... ...comprenda la información que transmite el médico... ...y a su vez el médico pueda entender... ...qué necesidades tiene en ese momento el paciente. Eh, cuando veas por la calle a una persona con un basto blanco... ...sabes que es ciega, lo tenemos todo ya muy claro... Cuando veas una persona con un bastón rojo-blanco, a bandas roja-blanca, es una persona con sordoceguera. Entonces, dependiendo de cada persona, pues de comunicarás con ella de forma oral o eh, a través de lengua de signos, puede ser lengua de signos a vista, o sea, a una distancia para que te vea esa persona o dependiendo de las características de su visión en particular. ...o también puede llegar a la situación... ...por características de luminosidad del ambiente... ...o por características del usuario... ...que necesite también lengua de signos apoyada... ...que entonces es sujetando, cogiendo las manos de, del guía e intérprete". "...aproximadamente en Canarias se habla sobre las 250 en Canarias... Eh, ...según estudios de 11 ...pero no es algo que esté constatado y, y demostrado... Si no hay un censo, ni siquiera hay un censo de personas con ceguera. En general, la verdad que piensan que, no, que somos como un poco retrasados, loco que estamos enfermos, como lo ven, eso, como que estamos enfermos, que somos raros, locos, porque ven eso hablando lengua de signos y les parece extraño, pero... En general la sociedad tienes que explicar muchísimo, hasta bueno, incluso el gobierno ni se da cuenta o muchas veces la administración no le da importancia a esta visibilización, a estas barreras que nos encontramos y somos el propio colectivo quienes tenemos que defender nuestros derechos, luchar por ello. Yo, mmm, por ejemplo, pues el tema de la palabra sordo-mudo, que no, que no es mm, correcta, porque nosotros podemos hablar, tenemos mm, derecho, incluso las personas sordociegas tampoco tampoco se incluye esta palabra mudo, no, es sordo-ciego o sordo, pero no sordo-mudo, porque es como que no puedes expresarte, que no puedes hablar, como que lo que dices van a ser tonterías y no, es, esto debe ser un motivo de protesta. Nosotros tenemos derechos, podemos hablar y, y defender nuestra, no, nuestros derechos.